Eso sabe que se, se conmemora un año más de lo que fue la batalla del 30 de marzo, no lo podemos dejar pasar eh, por alto porque fue una, una fecha muy significativa, fue la primera que se hizo para salir en pos de la República Dominicana. Es sí, eh, es así, la gente, bueno, la gente lo que está ahora mismo en preocupación. Sí. Eh, mucha persona todavía lo está cogiendo a la ligera, como que el asunto es algo de una comedia, de un chiste, otro sí ya lo hemos agatado, por ejemplo, eh, estuve dando una vuelta, señor director, hoy le vamos a pedir paciencia a los televidentes con las imágenes y todo eso, porque eh, parte del personal que labora con nosotros aquí en el estudio no está, eh, en el caso de nosotros, nuestra coordinadora de, del máster, no está con nosotros, y vamos a, a pedirle paciencia. Por ejemplo, yo hice un recorrido hoy cuando iba a nuestras oficinas, y el comercio, en un 70-80% están sus puertas cerradas, principalmente oficinas de servicio. Los bancos están todos laborando, las oficinas gubernamentales están todas laborando, ahí podemos ver imágenes, eh, los centros de salud están todos laborando. Miren, eh, eh, si me permite, eh, más adelante hay una imagen, señor director, eh, donde hay un velorio, esas imágenes no son mías, pero está bien, eh, más adelante, señor director, en, la, en el whatsapp, hay unas imágenes donde hay un velorio y, y, y me, me gustó mucho. Lamento primero la muerte de esa persona, no, no sé quién es, pero me gustó mucho que solamente iban quizás dos vehículos, que es un llamado que hizo el gobierno sí. de que eh, si, si... Que solamente fuesen familiares. Familiares directos, que no uh -huh. fueran esa aglomeración de personas cuando eh, se muere un ser querido. Para eso mismo, porque es lo, lo que más debemos de evitar eh, eh, estar donde hay muchas personas, eh, tra tratar de reducir lo más que uno pueda, eh, donde hay muchas personas, protegerse con guantes y, y mascarilla, eh, y tratar de no salir de sus hogares lo menos posible, salir de sus hogares. Tratar de estar recluido en sus casas o apartamentos o donde quiera que usted entienda que va a tener el menos contacto posible. Eh, eh, con las personas. Entonces, esas imágenes nos gustó mucho. Vamos inmediatamente, eh, Jenny, uh -huh. abrir las líneas 809-725-0505 para que la persona nos reporten. Miren, ayer, más adelante vamos a hablar, eh, habló el expresidente eh, y candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández Reina, con algunas medidas. Eh, lo primero que él entiende es que las medidas que tomó el gobierno... Eh, encabezado por el presidente Danilo Medina, fueron acertadas, pero él añadió otras. Lo mismo hizo el candidato presidencial por el PRM, Luis Abinader. Uh -huh. También ahorita vamos a, a, a colocar y a analizar estas medidas que él propone. Creo que, que sí, que el gobierno debe de, de, de abrirse. Eh, ambos eh, pusieron a la orden su equipo económico principalmente y también su equipo eh, de salud. Eh, para aportar algunas ideas. Creo que algunas medidas afinadas, en el caso de Abinader, veo algunas que son un poquito aéreas, eh, medidas económicas muy fuertes, eh, que entiendo que hay que analizarla eh, detenidamente, y esto es algo que, que, que cayó de sorpresa, creo que eh, cada medida económica que el gobierno vaya a tomar, tiene que pensarla muy bien, porque el gobierno llamó a 15 días, pero no sabemos, no sabemos. si esta cuarentena va a durar 15 días. Claro. No sabemos... Eh, eh, eh, cada país eh, los efectos son diferentes. Son diferentes. Ahorita vamos a colocar también un mapa, eh, Jenny, de, de lo que está sucediendo. Se lo voy a mandar al máster. De los países afectados, de la cantidad de, de personas recuperadas y de la cantidad de personas infectadas. Ahí estamos, estamos viendo. Esto es, eh, ok, esto es un cuadro, pero ahorita le vamos a mandar un link al señor director, pero este cuadro podemos ir analizando. Esto es el 18 eh, de marzo. tenemos que en China, una población de 1.439.223 casos confirmados, 80.894 personas fallecidas, 3.237. En Italia, una población de 60.461.827 casos eh, eh, confirmado 31.506 eh, personas fallecidas 2.503 e Irán y así sucesivamente como ustedes pueden ver por ejemplo en el caso específico de Italia que es donde muchas personas están diciendo que no le hicieron casos caso a las autoridades, a las lo autoridades. ligera. fíjense que en China con una población mayor y con una cantidad de casos mayor si nos vamos proporcionalmente uh -huh. a los casos de personas fallecidas son relativamente menores, menores en proporción claro. a Italia que, que Italia. ¿Por qué? Porque en China eh, tomaron todas las medidas, aunque fue el epicentro y es donde eh, se originó eh, eh, eh, el, el, el, el virus, eh, eh, si se quiere, eh, no el virus, sino la clonación del virus o la uh -huh. mutación, mejor dicho, del virus, con coronavirus, al COVID-19. Y ahí pudieron manejar tú ves y tomar la cosa en serio. Por eso que nosotros hacemos un llamado a todos los dominicanos y dominicanas a tomar esto en serio. Claro. La cuarentena es totalmente necesaria. O sea, no podemos tomarla a la ligera. Ah, no, que que, uh, que ah, No, no tenemos la importancia que... de, de guardarnos en nuestros hogares por el bienestar de todos. Claro. Porque realmente no solamente es pensando en mí de que oh, si salgo me voy a me puede infectar, pero también puede ser el, el caso de que yo sea quien lo porte y lo lleve a ese lugar. O sea, tenemos que pensar también en el otro. Claro, claro. Entonces, el, el asunto es tomar en serio la situación. Ya el ministerio de eh, ministro de, Tra de, de Trabajo. Eh, eh, soltó las medidas, por ejemplo a las empresas que dentro de lo posible mandaran a sus empleados a sus casas lo que pudieran adelantarle eh, las vacaciones eh, o el salario, que se lo pudieran adelantar para que las personas pudieran irse a sus casas eh, con algún tipo de alimento ya claro. y con, con lo mínimo eh, de la canasta familiar eh, por estos 15 días pero ahí viene la disyuntiva decimos 15 días ¿Duraremos 15 días? ¿Qué hará el gobierno si tiene que prolongar la cuarentena? O sea, son disyuntivas que no están respondidas eh, por el gobierno, que es donde muchos debieron de enfocarse. Porque, ok, ya, las medidas están, pero ¿cuál es el plan B? ¿Cuál es el plan B de gobierno? Bueno, yo entiendo que quizás la va a ir desarrollando en el paso de los 15 días, porque es como mencionábamos al principio, que no podemos eh, como tomar decisiones a la ligera y esto es muy delicado. Por eso se hizo el llamado primero a los 15 días y con el pasar de, de, de los 15 días pues se estarán dando informaciones mucho más acabadas. Si se ha de llamar uh, ya al retorno de lo que son la, las labores eh, de trabajo o si se va a prolongar lo que son la cuarentena por así decirlo. Bueno, eh, si ustedes ven que estoy trabajando, es porque eh, muchos de nuestros colaboradores estamos trabajando online. Por eso me traje eh, nuestra computadora personal, nuestra iPad y todo lo que nos facilite ¿no? eh, la comunicación vía online. De hecho, ya a partir de mañana, nosotros comenzaremos a hacer los programas vía online. Eh, vamos a crear una plataforma hoy para que, lo, por ejemplo, en el caso de Jenny, en el caso de, de Raquel y el equipo que está detrás de cámara, pueda interactuar con nosotros de forma remota eh, y ustedes poder observar el programa, para que así todas las personas eh, que trabajan con nosotros aquí, y los mismos camarógrafos y técnicos, eh, exceptuando algunos que son esenciales, eh, puedan de una forma u otra eh, eh, recluirse y eh, a, a, a colocarse en cuarentena. Es la idea, es la única forma de evitar el contagio. La gente se, Ese, pone, se dice que es el primer medicamento que tenemos, cuidarnos Si Sí, la gente se, se está poniendo guantes, mascarillas, pero caramba. Eh, eh, claro que puede evitar, pero de la forma y el uso. Porque cuando, eh, eh, es que es muy delicado el asunto. El uso de la mascarilla y los guantes es como si usted fuera un médico que fuera a operar. O sea, eso es, tiene su técnica de colocársela, sí. los guantes, su técnica de colocárselo y de lo quitárselo, eh, eh, la higiene de, de las manos. Claro, vamos a hacer todo lo posible, pero es prácticamente difícil si usted tiene un contacto eh, externo de, de, de su ambiente. Porque en su caso usted puede tener control, pero fuera de su casa no. Yo vengo aquí y aquí Telenor ha tomado una serie de medidas muy atinadas, está limpiando constantemente y eso, pero... Hay, hay eh, por ejemplo, algunos eh, utensilios como el celular, el micrófono, la computadora, el escritorio, que uno viene de externo y que Tenemos no, una tiene, llamada, Roberto. no tiene la higiene.